Ya estamos viendo en una, una sociedad de datos, una sociedad donde ya estar conectados al Internet, a, a la información, ya lo damos como hecho. Ya tener Internet ya literalmente se está volviendo como un servicio básico. Entonces, entre más gente estemos conectados a los servicios 3G, 4G, a Wi-Fi, eh, va a llegar un punto que la red se va a saturar. Ya no tenemos, vamos a tener disponibilidad de canales físicos para la transmisión de información. Eh, las redes actuales ya no van a, se, ya no van a seguir eh, el crecimiento o la demanda que requieren de los usuarios, de los servicios. Entonces, por lo tanto, como ha sucedido eh, generalmente, es necesario migrar a una tecnología que vaya de la mano con la demanda de los usuarios. Y... Adicionalmente a eso, obviamente, a ir creciendo acorde a la demanda del tráfico, eh, 5G tiene unas características únicas con respecto a 4G, 3G, como por ejemplo la latencia. Las redes 5G tienen latencias muy, base, muy bajas que van a, permitir, van a permitir servicios que no eran factibles con 4G. Como un ejemplo muy sencillo, eh, una cirugía a distancia controlada robóticamente con la latencia que teníamos para 4G, eh, no era factible. Está controlando un, un robot que, eh, que esté, el médico, por ejemplo, está en la clínica Las Condes y el robot puede estar en cirugía con un paciente en Punta Arenas. Con las latencias que tenemos en 3 4G, eso no era factible. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Para qué nos va a servir 5G? Eh, las tasas de velocidad. Son altísimas en comparación a lo que era eh, la cuarta generación, tercera generación, lo que nos va a permitir eh, casi tener servicios en tiempo real. Hay mu muchísimos tipos de aplicaciones que vemos hoy en día, como el streaming, eh, hacia donde estamos migrando, que gracias a las TICs o las, eh, tenemos esta reunión en forma virtual. Hace 20 años esto no era factible. Y cuando vayamos migrando a generaciones más altas, la calidad de la videoconferencia va a ser mucho mejor, va a ser en HD, eh, no se van a perder paquetes como sucede con Zoom, entonces, más allá, más allá de lo técnico, que obviamente es de mucho interés, también la idea es que la tecnología esté al servicio de la comunidad. Yo estuve en Corea del Sur entre el año 2010 dos, a mediados de 2013. Y cuando yo estuve allá, llegando en el 2010, ellos ya tenían comercialmente 4G. Caso que a, acá en Sudamérica vino 5, 4 años, todavía muchas regiones del país no lo tienen. Y ellos ya en el 2010 ya lo tenían. Y me llamó muchísimo la atención que yo, en 2013, no sé, seguro 2013 o 2014, ellos. Eh, ya tenían un ministerio era para, eh, dedicado al 5G. Entonces ellos tenían como compromiso eh, tener esto listo para cuando fueron los Juegos Olímpicos de invierno. Eh, hace un par de años. Tener ya los demos listos de la tecnología 5G. Y eh, me impresionó que, un poco de la historia. Corea en los años 50 para la guerra. Eh, con Corea del Norte, Estados Unidos, toda la Guerra Fría, era de los países más pobres del mundo. Y ellos literalmente tienen cero recursos naturales, no tienen petróleo, no tienen cobre como acá en Chile. Entonces ellos dijeron: ¿Cómo salimos de la pobreza? Y ellos enfocaron toda educación e ingeniería. Ellos son ricos lo que tienen actualmente gracias a la ciencia, a la tecnología y a meterle muy, muchísima inversión a lo que es ingeniería. Entonces, Samsung LG, ellos inicialmente fueron fundadas como empresas estatales. Cuando ya empezaron a capitalizar, se eh, privatizaron. Y aún hoy en día es una sociedad basada en el conocimiento. Estudian, eh, literalmente todo el gira en torno al desarrollo tecnológico, a la ingeniería, porque como mencioné, son un país muy chico. Eh, en tamaño, cero recursos naturales, entonces ellos, su modelo de crecimiento fue en base a ciencias y tecnología. Modelo sim algo similar al caso de Israel. Taiwán es otro ejemplo, Singapur. Es un caso muy interesante y yo decidí hacer el doctorado en Corea porque en mi área, que son las telecomunicaciones, los países más desarrollados son los asiáticos. Algo que me llamó mucho de la forma de ellos. Que, eh, mucho de eso, a pesar de que es una sociedad muy desarrollada en ciencia, tecnología, mantienen mucho su cultura ancestral, que es, es piramidal. Entonces, eh, siempre tienen respeto hacia los mayores, uh, no existen relaciones horizontales y siempre son verticales. Y me llamó muchísimo la atención que eso contribuye mucho a la ética de trabajo de ellos. Eh, en confianza te lo digo, cuando yo vine de Chile para acá, yo sentía que acá era muy, laboralmente era muy tranquilo, salía a las 6, salgo a las 6, siete de la, la noche de la oficina. Yo en Corea estaba a las 10, 11 de la noche y iba sábados, iba domingos. La ética de trabajo de ellos es muy grande y ellos lo valoran mucho, porque ellos dicen que con cero recursos, pero con trabajo y, estu y estudio, lograron crecer a nivel tecnológico. Entonces, yo eh, cuando voy a Asia, ahora Corea, Japón, eh, siento como que voy un poco unos cinco años al futuro de lo que va a existir acá en Sudamérica. ellos lo que te Las te tecnologías que tienen desarrolladas ahora Acá, Chile, Argentina, Perú, van a venir cuatro o cinco años más tarde. Entonces los veo como ellos un poco viviendo en el futuro. Un ejemplo muy fácil, la línea 3 y 6 de acá es de, de, el metro. Casi todas las líneas son así en el metro de Seúl. Sin conductor, se abren en forma automática. Entonces cuando yo, yo vine de Seúl, yo estaba acostumbrado a ese metro. Y recién lo vi acá hace unos tres, cuatro años las líneas nuevas. En general, es casi con las tecnologías. Están muy bastante avanzados y creo que es por el, eh, el modelo de crecimiento económico que ellos plantearon en los 60s cuando, cuando de la nada empezaron a crecer. Y recuer, recuerdas que en los 90s, incluso en el inicio de los 2000, eh, un auto coreano no era bien visto. Y ahora aquí a Hyundai y, ya son, son auto reconocidos entonces no fue, algo, no fue un crecimiento de que de la noche a la mañana llegaron a ser reconocidos, sino fue poco a poco. 5G ya está estandarizado eh, a nivel científico, ya está listo. Ahora es, eh, por ejemplo, acá en Chile, en Sudamérica, es la etapa de implementación y masificaciones de la red. Entonces, por lo tanto, a nivel científico, esto ya está cubierto. Pero en los países Corea, Japón, China, en el caso de Finlandia, eh, eh, ya se está investigando y las propuestas de 6G. Entonces, ellos ya, ya a nivel ya académico de investigación se olvidaron de 5G. Ahora es 6G el foco. Porque ya para un par de años tiene que empezar a salir los primeros como propuestas y estándares para lo que va a ser la sexta, sexta generación. Los continentes en ellos van en la vanguardia porque ya 5G ya lo han por cerrado. Ahora es 6G lo que se viene. Acá en Sudamérica es poco lo que tenemos. Eh, ya de, de 5G a nivel comercial, más que todo en la región metropolitana, pero en estos países ya están hablando de lo que se va a venir más adelante. Primero, 5G ya está estandarizado, es el release eh, 15, 16, 18 a nivel técnico con el 3 gpp El 6G está en etapa de investigación, entonces por lo tanto no hay un estándar cerrado, sino en este momento donde se reciben todas las propuestas, todos los científicos, investigadores están proponiendo eh, qué tecnologías, qué modulaciones, qué tipo de antenas se van a utilizar. Entonces pues no está cerrado lo que es 6G. En esta etapa es la etapa donde se propone eh, qué es lo que va a ser la tecnología. Pero como lo que tú indicas, eh, algo que está claro y se ha visto con las generaciones anteriores, cada vez vamos a una parte más alta del espectro. Para 6G ya se está proponiendo utilizar la banda de los terahertz. Es una banda muy superior a la que se propuso en 5G, que es la banda de los gigas. Obviamente las tasas de velocidad son mucho más altas. Eh, la calidad de video, de audio, latencias van a ser mucho menores. Eh, como eh, un ejemplo de lo que en lugar de tener esta reunión por Zoom, ya con los anchos de banda y las tasas de velocidad, ya sería una reunión virtual a nivel de holograma. Entonces se vienen, van a venir muchos cambios, pero en este momento no está definido como qué es lo que va a hacer sino si se están escuchando propuestas. Primero, eh, Corea, Japón son sociedades completamente, ya están digitalizadas. Ya el móvil ya es, no es un lujo, ya es, es parte del vestuario diario. Entonces ellos siempre, eh, si ves en el reporte de consumo de datos, el área del mundo que más consume datos es eh, Asia Pacífico. Entonces también... Ya es una necesidad que ellos están requiriendo tecnologías que sean capaces de crecer conforme al, al consumo de datos. Eh, son sociedades completamente digitalizadas. Eh, aparte de los operadores, eh, por ejemplo, un operador es Intel. Está también el fabric los fabricantes, por ejemplo, eh, Samsung. Está lo que es el Estado. El Ministerio de Telecomunicaciones allá. Y las universidades entonces hay, un, hay una, un nexo muy cercano entre academia industria y estado que acá en américa latina no funciona mucho cada quien anda no, no se converge a algo común pero en asia las universidades trabajan directamente con, con las empresas parte de mi, del financiamiento doctoral eh, estaba financiado por, por Samsung, Porque donde yo hice el doctorado estaba eh, todo el research center de Samsung. Acá en América Latina simplemente eh, importamos la tecnología que ellos hacen y, y, se, y literalmente no, no se diseña, solo se implementa y se masifica, pero ellos están ya a, a otro nivel donde desde cero se comienza a trabajar. Entonces hay un nexo muy grande de Estado, academia, industria. Sería lo ideal que sucede acá en Chile.